Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy les traigo una replay Que básicamente se las traigo por qué Por qué Nando me, decís, me traes esta replay Bueno, primero por dos cuestiones Una, que estoy muy contento porque le pude sacar la marquita al lowe Y segundo, porque veo mucho, mucho en los tiers Tal vez, bueno en tier 10 no tanto Pero, bueno, sí también, también que hay muchos jugadores que con pesados En este mapa en particular Esto es una opinión subjetiva, y es personal, ¿bien? Se van, por ejemplo, a la zona de A1 ¿Bien? A campear atrás de todo Con un mouse, con un tipe 5 eh, Habiendo o no habiendo artillerías O sea, haya o no haya artillerías Igualmente van a ir ahí atrás Entonces, fíjense Ya empezamos teniendo asistido Yo qué, quer ¿qué quería hacer, qué pretendía hacer Sacar la segunda marca ¿Bien? De este lado web Eh... Es, me estoy empezando a poner esos objetivos También con un poquito de, de, de incentivo ahí de, de, de cuche que me está pinchando un poquito Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Yo soy capaz? Sí, soy capaz Tengo la, la, la capacidad de hacerlo, por supuesto, ¿por qué no? Si me pongo las pilas, me concentro y dejo de, tipo Entrar para tontear Se puede hacer. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la zona de E3, más o menos E4, depende, más o menos, ahí, por ahí me iré moviendo, ¿bien? Todos sabemos que esta zona Es muy buena Eh... Voy a sacar mi cámara un toque porque si no se van a volver locos Porque estoy todo el tiempo mirando para todos lados Entonces T-55A le pegamos ahí en la torreta Bueno, justo saqué la cámara La voy a dejar, la voy a dejar Mejor la dejo Para que vean cómo la juego yo Estoy todo el tiempo mirando para ambos lados Esta que tiene esta posición en particular Que te volvés loco Bien Con un tanque encima Con este tanque en particular Fíjense lo lento que es el lowe Bien <coughs> Otra característica de, este, de esta posición es Tenés una lomada adelante tuyo. Podés espotear Tenés tiro a los que están en F5, más o menos por ahí. Y los de arriba no te pueden tirar. Bien. O sea, no te pueden tirar. No. Si sí te pueden tirar tiran, haciéndote ciegos. Vos también podés tirar. Que lo recomiendo. Si sí pueden tirarse un cieguito por allá arriba. Fíjense que ahí terminamos de liquidar al hawk. No, no voy a poner pausa porque si no se hace muy largo. Pero digo, fíjense: tenemos el ISM ahí atrás. En C. Fíjense, toda la gente que tenemos atrás. Eh, obviamente tenés varios pesados El T30 Fíjense chicos No hay artillería El T30 mirá si no podría estar haciendo Incluso un mejor trabajo que yo acá adelante Sacando esa torreta Excelente, ¿no? En tier 9 La verdad es que y encima a distancia te van a pegar Porque, digamos, el único que tenés por acá Es el burrax el ligero el Hawk Y tenés por ahí el ligerito del otro Que es un EBR 90 Que va a andar por ahí Entonces no tenés tantas complicaciones, ¿bien? Yo les recomiendo esta posición si estás con un pesado torretero, ¿no? O sea, no tenés el ISM, no te vas a venir acá porque tenés que asomar todo el chasis primero. No sé si me entiendo, o sea, o el BK del 7501 acá, que tenés todo el chasis por delante y, y lo que es la torreta por detrás. Ahí no, no es recomendable eso. Pero, tengo que tener mucho cuidado. Ahí me lo comí, ¿ves? Perfecto, ok. Eso es un error que yo cometo, ¿por qué? Por, por la ambición de querer pegar un tiro Sabiendo que yo tengo que cubrirme con esa piedra ¿Qué pasa? Necesitas que la gente te cubra, obviamente Fíjate lo lento que se mueve el lower ¿no? Pero tengo Se supone que tengo 7 tipos atrás ¿no? ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno, 6 Entre seis ninguno le pego al EBR Eso me encanta Pero más allá de eso Ya llevamos 1335 de daño asistido 636 de daño realizado por nosotros y 560. Hasta ahora tenemos más o menos unos 1900 de combinado, podríamos decir así. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer yo? Voy a eh, tratar de remediar lo que me pasó recién. ¿Verdad? Un segundo, ahora si pongo pausa una cosa. Fíjense que el tiro me lo pegaron ahí, ¿ves? En, en la base de la torreta. Y atrás. Ok. Ok. <coughs> Bueno, se fue el LBR igual eh, Pero el T-55 me la puse en la base de la torta. Ahí está, hago lo mismo ¿Con la diferencia de qué? ¿Qué tengo acá? Está bien, si bien ahí está el T-55 para allá igual No importa, está bien, la tiene que pegar igual Porque fíjate la, la, la, la, O sea, lo que sube La montañita esa O sea, queda muy poco de la torreta Mostrada, ¿bien? Aunque si, me la, si tiene suerte y la RNG lo ayuda Me la puede pegar igual Pero los demás atrás no van a poder yo incluso no estoy tan bien posicionado Tendría que estar un poquito más para allá incluso Para evitar de que eh, me tiren Ahí vemos que el EBR Se pinta por, eh, por línea 1 Ese EBR nos está haciendo la vida imposible Porque no, entre el EBR Y el Burrasque nos están haciendo la vida Casi imposible Fíjense otra vez, ahí está La lomada esa que cubre mi torreta Y la piedra Estoy todo el tiempo mirando para allá. Ahí tenés el EBR, ¿ves? Ahí se pintó. Adiós. Gracias. 500 de daño asistido, ¿ok? 500 de daño asistido. ¿Saben por qué pasó eso? Según mi propia opinión. ¿Por qué? Porque tenemos el equipo hiper retrasado. Hiper retrasado. O sea, está muy por detrás en el campo de batalla. Mirá el Type 59. ¿Dónde está? O sea, fíjense que está. Mirá, está el Type 59, brother. Está en A2. Con un mediano. Está bien, es un T-8. Yo lo compré, está perfecto. Pero por lo menos ponete a la altura del Skoda. El Skoda te va a pintar. O del TC5. Te van a pintar. Vos pegá. Pero no hagan no no cosas, ese tipo, ese sin sentido, ¿no? Si quieren mejorar, son consejos que les estoy tirando. Tips que le estoy tirando para que mejoren el juego, por supuesto. Después cada uno puede hacer lo que quiera. TC5, no sé a dónde va. <coughs> Perfecto, le pegamos un tirito. Mi intención, traté de tirarle más en la ceruga pero no, no, no, no había chance. Apuntamos, medimos, el lowe. Cremita de la buena tiene una precisión cuasi quirúrgica. Así que nada. Eh, Llevamos 1500, 1600, 920 de bloqueo y 2000 de asistido. ¿Por qué? Porque estamos en primera línea. Pero no en una, no en una primera línea de manera... Eh, ¿Cómo decirlo? De manera descuidada, ¿ok? Si bien comí tiro que no tendría que haber recibido. Eh, pero, pero bueno, estamos aquí. Aguantando los, los tiracos. <coughs> Vamos perdiendo como por tres, más o menos. Cuatro. Le quise pegar... No sé por qué le quise pegar ahí en... en, en la cola... A ver, también estaba jugando en central. Aviso que el ping ahí no, no sería lo mejor. Ahí retrocedo. cupelita cupulita, cupelita cupelita Gracias. Pero lo malo del equipo en este caso, que yo considero. ¿Viste? Que siempre decimos, eh, el equipo malísimo. Eh". A veces sí, a veces no. A veces tampoco hacemos lo que tenemos que hacer. Pero hay otras veces que el equipo realmente no ayuda. Y en este caso yo lo veo como... Estos casos que el equipo no ayuda. Lo... Repito, lo malo que tiene el logo es que una vez que tomaste una posición... No... Ahí se están dando amor en los mensajes. Eh... Una vez que tomaste una posición con el logo, es muy difícil salir de ahí y estás prácticamente en el horno. ¿Bien? Porque pues, sos hiper lento. mira ahí pintamos a esto, a este. ¡Pum! ¡Comen tiro! ¡Perfecto! 2065 de daño. 2600 de asistido Ahora yo tengo un gran problema Que es esa parte de ahí atrás O sea, lo que sería Esto de acá Eso, todo ese flanco de allá Si el Skoda no llega a spotear Yo estoy, estoy regalado, básicamente porque Se me pone alguien tranquilamente Donde estaba el EBR, bueno, un poquito más para acá Y si está con los 15 metros eh, no, no Ya está Estoy muerto, Se pinta el lobby, el lobby al chasis Que blandete nosotros tenemos nuestra torreta. Que la utilizamos aquí. Leopard. 2.600 de asistido. El Leopard que se manda por este lado. Lo limpiamos. 665. El T-55A. Ah, mira, Se dio toda la vueltilla. Está muy bien. Bien jugado. Nos rompe o oh, cañón. 3.300 asistidos llegamos ya. O sea que más o menos tenemos unos 5.500 de combinado. Bien. Perfecto. 4300 asistidos <risa> Bueno, y ahí está Fíjense esto, lo que les dije El Jack Tiger Sale por ahí Ahora, si estos de acá Si los de B2 No maten ese Jack Tiger eh, Que encima está full vida, obviamente Porque estaba atrás, como es normal Es que ya, ya no sé para dónde mira. tengo el 130 PM, el T50 Ya llega un momento que digo, bueno me mata el T-55, pero tengo de aquel lado, de este lado, de atrás, y estoy complicado. Y acá me fui con la cámara de la Skoda. El T-30, que realmente no entendí bien qué hacía. este... Sí, está bien, está cubriendo el chasis, pero... Si hubiese T-30, Ferry T-C5, le hice... Se enamora ahí en el chat, le dice uno de los flacos No sé quién escribió Es patético, no sé qué Pero bueno, no, no es la cuestión esa no, no, Ya les digo, en el chat escribir es saldado, pero no, no tiene sentido, bro No hub sentido eh, es, Se hace bastante larga la partida Creo que va a consumir incluso casi los 6 minutos restantes, no me acuerdo Voy a tratar de darle un poquito de power, a ver Ahí se pinta el T55 Nuestro Type 59 Que sigue ahí En base Te banco Ahora sí te banco La posición esa del, T5, del Type Me parece correcta ¿Por qué? Porque podés pintar Y darle luz al Ferdi Y al T30 De los que vienen De aquel lado bien De, de A6 El lado de la vía Por decirlo así El Ferdi Perfecto Ahí le da A, a la 130 PM Y está Re peleado Brother Ahí está el escoda. Entre los muchachos que, que están ahí. El Ferry está comiendo, está comiendo tiro, obviamente. Ahí se pinta el otro T-30. Y yo creo que acá se define la partida ¿Por qué? porque nuestro T-30 no le pega, no se mueve. Eh, tenés al T-54 de aquel lado que se pintó cuando me tiró. O sea, sabés que te van a pegar igual, bro. Y sabés que tenés un T30 adelante. Y sabes que estás pintado y te quedas quieto igual. Te derra el, el otro tiro ¿no? inexplicable. No sé. Te van a pegar el T54. Te pega el T54. Bueno, igual. Incluso le pegó el. El, el Ferdy que avanza a la posición. Mm, bueno. Estamos 3 contra 3. Ojo. Que no es que está re perdida Es 3 contra 3 3-54 Ferdi, no gires vos No gires vos Que le pegue el type Que le pegue el type Si vos tenés un Tenés Al chat tiger de aquel lado Y al T30, bro No gires tú Tiro. Yo, esto lo, lo pensé en la partida. No hagan esto. ¿oh? Yo soy el T30 que está allá, adelante tuyo. Veo que se mueve el camioncito para este lado. Digo, lo está empujando de acá. Chao, te meto una bomba porque encima te tengo de costado o de, o de cola, digamos. O de culo, así que. Apenas veo que el cosito se movió. Chao, yo tiro un ciegardo ahí. Eso es pollo. Table <coughs> el Skoda es, es Está en una posición clave ¿eh? Bueno, ahí está Ahí tenemos al Skoda está, Es un gran observador 2 contra dos Dos contra dos está re, Es que me encantó la partida en sí Porque fue re emocionante hasta el final Digamos Bueno, acá el Type hace algo que, que no está mal Pero... no... o sea... ¿Cómo decirlo? No quedaba tiempo no, no, no había el tiempo suficiente Entonces estamos complicadetes No, pero no te abras Rey, no te abras No te abras, no te abras Brotherhood no vas a ir por arriba que por el amor de Jesucristo que, que no hay tiempo Dos minutos quedan No, pero por arriba no, mi amor Ahí le marco que Que vayan por abajo Bueno, hasta acá Fue bastante emocionante, por decir así, la partida Pero el tema es que, bueno Ya ven Lamentablemente es una partida complicada. Pero bueno, dimos por lo menos lucha. Vamos a repasar un par de conceptos. Eh, no hay artillería. Tenés un Lowe. Eh, un T-34. Eh, un Super Conqueror. T-30. Todo lo que vos sepas que tiene torreta. Eh, bueno, Si no, tenés, si no tenés, tenés artillería que te estén focuseando todo el tiempo Te vas a esa posición que es buenísima Tenés la piedrita que te tapa, los de este lado Pero necesitas que el equipo te acompañe, lamentablemente es así Porque está, esa posición para mí está re OP El tema es que no tenés un equipo, mira el T30 se pinta ya Perfecto, y queda uno O ya Tiger El Skoda sigue clavado allá, no entiendo la verdad que hace el squad ahí? Putz, querido, cerrate en diagonal Tenías, por lo menos Si no lo pintabas vos, de última lo pintabas vos Si no le podías pegar, le pega el Type Porque ahí hay como una lomita Que baja del lado de uno Y encima hay como una curva, o sea Estás complicado para pegarle, pero de última si no te lo pinta el Type Y vos le pegabas, pero no, está Recargando me pones de allá, pero Recargame mientras avanzás, Rey, no te quedes ahí que última, si te mata el chat tiger, se espotea y lo mata el otro. Lo trolea se le pega atrás en la cola, ya tiger. Si no, gira, ya tiger. Es imposible. Entonces, les decía eso, que vayan a esa posición que es muy buena. Y de arriba no te pueden pegar. Tenés que tener mucho cuidado con los que se posicionan en G1, por ahí. Bueno, ahí está. un empate, lamentablemente, chicos. Pero bueno, es así. Vamos directamente con los resultados de chicos. Bueno, a ver chicos, aquí estamos entonces con los resultados Tenemos, como dijimos recién, lamentablemente no se pudo ganar Fue un empate y bueno, es lo que hay eh, Por suerte le sacamos la maestría al Lowe Y le sacamos esa segunda querida marca Que tanto me ha costado, no porque realmente sea difícil en sí Sino porque me cuesta mucho, soy una persona que a veces no soy tan constante con las cosas Es que... Les digo la aposta, la verdad, o sea, me aburro. Me aburro jugando siempre lo mismo tanque, siempre lo mismo. Siempre... O sea, por eso a veces eh, juego todos los eventos, que me divierten, por ejemplo. Y eso está bueno, no sé, me gusta tipo cambiar un poco de, de, de, de aires, por decirlo así. Segunda marquita Lowe, tal vez en algún futuro más eh, lejano le sacaremos la tercera. Si sí, eso Dios solamente lo sabrá. Pero, eh, eso, hicimos 4.700 casi por poco, unos 5.000 de asistidos por poco, o sea, por... Menos, por 200 y pico Unos casi 5.000 asistidos Y unos 2.242 De daño hecho real El daño real no es mucho, pero sí La posición está muy bien, ¿por qué? Porque ustedes le dan visión a todos los que están por el resto por El resto por atrás, ¿no? Quiero decir eh, Hicimos 3 kills, me parece que fue una Una muy buena partida Y que también, nada, les dejo ese, Esos consejitos Como para que lo, lo puedan aprovechar, ¿no? Eh, a ver El que más daño hizo fue el el WT, el Panzer 4 3.509, 2.943, el TS5, el Skoda, 2.594, el Lowe, o sea, nosotros 2.242, el Ferdi, 1.900. ¿Ves? El T30 para mí estaba en una posición en la cual podría haber hecho mucho más siendo un Tier 9, realmente lo digo. Y acá, fíjate que tenemos, eh, lamentablemente, tenemos tres jugadores que se fueron con un 0, que eso te mata, te mata porque... Al fin y al cabo, fíjate que si el chat Tiger no estaba full vida Que cada uno de los que se fueron con un celular Le hubiese metido un tiro Son 400 del, del Wansu Más 400, son 800 del ISM Más un tiro del Elk, son 200 más o menos 448 y 2 Estaba 1000 de vida, más o menos Pero bueno, es así chicos, no pasa nada eh, Y bueno, hemos ganado por batalla 128.000 Hemos perdido 20.000 Hemos ganado en total 113.000 créditos Pero bueno, nada Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios, eh, cualquier consulta, duda, lo que quieran, no hay ningún problema. Y eh, nada, les recuerdo que también tengo los cursos, que estoy enseñando algunas de estas cositas técnicas, por decirlo así, eh, de manera básica. Y, y bueno, espero que, que también les pueda servir a ustedes. Así que nada, déjenme en los comentarios qué hubiesen hecho ustedes, qué, qué, qué poción más eh, podría ser potable del mapa, qué poción les gusta más... Eh, bueno, lo que quieran, ya saben ustedes que me lo dejan Todos los comentarios y estoy respondiéndolos A la brepetad Gracias chicos por estar al otro lado, cuídense Que tengan un hermoso día Y nos vemos en la próxima Chau chau